Yo quiero recordarles a ustedes, aquí mismo yo daba una conferencia de prensa quejándome porque él eh, envió una carta con una propuesta que reclama al presidente Evo. El presidente Evo me lo derivó, hemos analizado con el equipo del ministerio y los, nos invitado a una reunión para discutir varios temas que no están claros, algunos que creemos que o no están bien redactados o realmente no existe Una claridad al respecto de los planteamientos, por eso que quisimos y le mandamos una nota al gobernador para que nos reunamos y simplemente el gobernador de la paz nunca vino. Y no tenemos ni siquiera una carta de excusa o decir que no quiere nada, simplemente en los medios de comunicación sale el gobernador anunciando y diciendo todo lo que usted decía refleja. Creemos que eso que no es correcto, están rehuyendo la discusión técnica del tema eh, que amerita una discusión, no es un tema... Eh, simplemente si quiero 4% de regalías hay muchos temas ahí porque eh, ese 4% hay que quitarle a alguien, ¿no les parece? no es que hay que darle nomás a alguien hay que quitarle porque ¿a quién le vamos a, a, a, quién le vamos a quitar para darle al, al departamento de La Paz? ya la normativa establece claramente la distribución de los recursos ya lo sabe, son actitudes netamente demagógicas. por eso lo invitamos a discutir temas profundos pero lamentablemente el gobernador rehuye a la discusión técnica